Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús. Amén. En esta noche de bodas me hago presente para alabar a Dios con el himno que lleva por título, El mundo ha perdido ya la paz. Gloria al Señor Jesús. No se escuchó el aplauso. Hay un aplauso contento para el Señor Jesús. Ahora se escucha un poquito, un poquito. Gloria a Dios. Ya. ¿Alguien más preparó un especial así como nuestra hermana? Gloria al Señor. Mientras cantamos, a ella se acerca, se acerca, creo, una niña. Y otra niña más. Y si hay otra niña más, que la sigan las dos niñas, dos. Ya. ¿Van a tocar también con él o no? Ah, van a cantar, entonces ahí pónganse Ahí en la alfombra miren Para que los miren todos Ya, dos niñas van a cantar Entonces van tres niñas ya Hay bastantes niñas, hay como 50. Faltan 47. Ya, ahí vamos Las niñas Vamos a recibir a las niñas, ¿cómo se llaman las niñas? ¿Usted? ¿Ani y usted? Eh, Annie y Elizabeth vamos a recibirlas con un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo saludamos a todos los presentes con la paz del Señor Jesús Amén. en esta noche de bodas hemos preparado, hemos preparado un himno para la palabra a Dios que se titula eres mi todo Dios le bendiga a las niñas. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuándo están contentos y dicen gloria a Dios? ¡Gloria! Ya. Si hay alguien más que quiere también salir a participar, mientras cantamos al Señor Jesús. Aleluya. A ver, cantemos para Dios. Yo sé que estás aquí, mi señora. Yo sé que estás aquí.